¿Cómo están? Saludos desde la ciudad de Chengdu. estoy aquí justo en el campus de la Universidad donde trabajo. Bueno, el día de hoy les comento que fui apenas el fin pasado, este sábado, a visitar este hotel de Alibaba. Eh, es como un hotel prueba piloto de la digitalización, digamos, en hoteles y la industria de, de turismo, etc. Entonces, pues está muy innovador. Eh, ya es la segunda vez que voy, de hecho, entonces, pues bueno, se los muestro. Pues les cuento, este hotel es la segunda vez que voy, de hecho la primera vez fui en 2019, en octubre creo, justo antes de todo este rollo de la pandemia. Y bueno, esta es aquí la entrada cuando llegas, te tomas la temperatura, 36.4. Uh, y bueno, pues así es la entrada. Entonces como ven, se ven como que muy minimalista, no no hay muchas cosas hacia alrededor. Ven ahí como que hay una cama y de hecho una de las cosas que me llama la atención es que todo lo que ves en las habitaciones que de hecho no hay muchas cosas, pero por ejemplo secadora cosas así tienen el código de Alibaba para que lo puedas comprar directamente en la tienda en ese entonces fui eh, porque me daba mucha curiosidad de ir a visitarlo estaba de Shanghai a Hangzhou, es como una hora en tren bala entonces no estaba nada lejos yo estaba viendo en Shanghai y pues como estaba dando clases de, magi de marketing digital en ese entonces ahí en una escuela de turismo entonces me daba mucha curiosidad de ir a ver qué tipo de actualizaciones y la digitalización del, del turismo pues tenía aquí en China. Entonces fui a eh, Hangzhou, me quedé en este Alibaba, que bueno, como ustedes saben, pues Alibaba se dedica a vender cosas por todo el mundo, no a través de Tmall, eh, Taobao, AliExpress, etcétera, pero pues también tienen este proyecto del hotel y quería ver qué tan eh, digamos factible es digitalizar a una industria humana digamos o sea lo que es el turismo eh, viajes hospitalidad pues viene una persona me ayuda con el pasaporte me toman la foto ahí eh, directamente eh, y bueno ya me dicen qué habitación voy voy a la habitación y ya con la misma foto yo creo que se le manda una señal y entonces puedes abrir bueno con mi cara con el reconocimiento facial la puerta a la habitación en ese entonces no funcionó y entonces fue así como que digamos en aras de traer la digitalización a esta a esta industria hotelera pues no estaba sirviendo mi, mi cara el reconocimiento facial entonces pues tuve que ir regresarme y decirle que no funciona entonces me dieron este pues la misma tarjeta entonces pues eso como que hizo digamos una problemática de la digitalización después entré a la habitación en ese entonces 2019 Entro y todo se maneja por comandos de voz y son en chino. Entonces le tienes que hablar como a la Alexa China, que es la, le llaman la Timo Chini. Entonces le tienes que decir, hey Timo Chini, eh, prende la luz o prende la tele Timocchini. o cierra las cortinas, este, pon la habitación a tantos ¿Sí? grados. O sea, todo es a en chino. Entonces si no te entiende, eh, como así pasó, pues tienes que otra vez ir a hablar a recepción o cosas... Bueno, a recepción que una persona que estaba como encargada. Entonces esa persona viene y, y te ayuda y etcétera no Entonces... Eh, es como piloto eh, y se ve que han tenido este, este tipo de problemas bastante porque ahorita que fui el sábado pasado, este, veo que ya desde un inicio, cuando llegas para los extranjeros, por ejemplo, me dan me toman la cara del el reconocimiento facial pero también me dan una tarjeta por si acaso, ¿no? Después, eh, ya que estoy dentro, eh, le puedes hablar igual a la Timaochini para que prenda la, la televisión, o las cortinas, o la luz, o el AC, etc. Pero también, pues ya pusieron un botoncito ahí para que se abran las cortinas, este, eléctricamente, digamos. También tienen el, ya el control de la tele normal. O sea, se ve que han como que habilitado un poco más la normalidad, uh, porque tal vez no le estaba funcionando mucho. Bueno, no sé. Este, de hecho, bueno, para hacer Justos, pues todos estos dos años de pandemia, pues yo creo que no había mucha gente ahí. Este, pues no había como que mucho eh, avance, digamos, en el rollo de la, de, de la hospitalidad ¿no? y los hoteles, etc. Pero la innovación está bastante bien. Eh, por lo menos se ve que tienen eh, el concepto de tratar de, de crear cuestiones dentro de su... Eh, que involucre, digamos, a todo su ecosistema. Porque Alibaba dentro de las habitaciones tienen, y eso es algo que, que me gustó más o menos cómo está incorporado todo linkeado, si encuentras algún artículo que te gusta dentro de la habitación, le puedes escanear el código QR y te manda directamente a la tienda de Taobao y lo puedes comprar ahí directamente. Este, entonces ellos se encargan de crear un ecosistema, porque bueno, de hecho aquí en China, pues las dos, las dos aplicaciones más, o sea, los monstruos de, de China, pues es Alipay, que es de Alibaba, eh, y también a uh, WeChat que es de Tencent ¿no? entonces tanto en el WeChat como en el Tencent estos dos monstruos pues tienen un sinfín de aplicaciones ya incorporadas dentro de esa aplicación madre digamos o sea en el WeChat pues puedes este, eh, rentar coches este, comprar tickets de autobús, de tren, de avión eh, pedir comida, puedes pedir el taxi tu Didi digamos incorporado puedes pagar la luz, el agua, recargar el teléfono o sea puede ser todo eh, igual con, con Alipay, este, de hecho también todo eso, más aparte puedes, puedes poner este, tu dinero, lo puedes eh, eh, guardar ahí y de hecho te da más rendimientos de interés que muchos bancos este, de, de aquí de China, mosquito, bueno, que muchos bancos de aquí de China, entonces... Pues eso es algo que no les estaba gustando mucho aquí en, uh, en China al, al gobierno, pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces son dos monstruos tan grandes y están creando el ecosistema para que toda la gente como que ya se aventure y, este, y se sienta como que en un hábitat. no, Pues es lo mismo que hace Apple ¿no? con la incorporación de un ecosistema. Eh, si ya tienes tu teléfono, tu computadora, el, el cloud, este, la nube, etc. Igual Xiaomi, por ejemplo, si entras a las tiendas, vas a encontrar no solamente pues, los, los teléfonos, sino que también encuentras este refrigerador o una máquina para hacer arroz. Este, pues ya son como que elementos y artículos de casa en los que tratan de crear ese ecosistema porque piensan que... y bueno, es real y mientras la gente más inmersa en un ecosistema como que ya te vas a ir comprando cosas que trabajan mejor unas con otras, ¿no? Y bueno, así más o menos este rollo de Alibaba. También acaban de eh, construir como un pequeño sector abajo del, del hotel. Eh, cerraron unas callecitas donde ponen cafés, pusieron este, bares y también hay un mall, dentro de ese mall pues está... O sea, es como que local pero también internacional. Ahí hay una escuela de piano Después, allá abajito, acabamos de ver una tienda de Tesla. O sea, una tienda de Tesla. Junto a la tienda de Xiaomi. Creo que es la de Xiaomi? Ah, es la de Apple y la de, Apple y las de Xiaomi, ajá. Allá abajo hay un supermercado. Se ve que le están metiendo bastante dinero. Y aparte del centro de la ciudad, que son 12 kilómetros para donde está el hotel, está lleno de construcción, construcción, construcción. O sea, que se ve que le están metiendo bastante lana. Eh, en el hotel como tal, ves a los robotitos que que van ahí caminando, o sea, ellos mismos llegan al elevador y bueno, no presionan, yo creo que le van a mandar un, un, una señal al elevador entonces el elevador baja y se va por ejemplo al 66, se sube y ya va al número 6 ¿no? o al 7, donde sea que el, el room service del robot le, le haya pedido entonces pues está, está bastante interesante, hay un café que... que te lo dan como un capuchino, digamos con la forma de tu cara este cuando lo estás pidiendo es como una foto sobre el café este después eh, hay un hotel digo hay un hotel hay un robot que te da helados así como de papel sientes que lo va a romper pero está como que súper eh, como que bien definido o sea la, la, yo creo que la fuerza justa para que no se haga no se le caiga y que tampoco te la aplaste así este pues no sé la innovación está bastante bien la verdad yo sí les pongo como que un 9 porque han tratado de, de implementar nuevas cosas a de, bueno, nuevas cosas digitales a este rollo del turismo, la hotelería, etcétera y sobre todo recuerdo porque en ese entonces cuando estaba en Shanghai el gerente general de ese entonces de ahí, bueno de hecho es, él sigue ahí, pero vino a dar una plática, yo estaba trabajando en, la, en una escuela de, de hospitalidad y turismo de Suiza en Shanghai, Campus Shanghai eh, y entonces esa persona vino, el, el GM vino, nos dio la plática y recuerdo en ese entonces la plática que estaba dando eh, se abrió una pequeña como discusión porque había la gente había muchos estudiantes que decían que bueno la hospitalidad y el turismo y con la gente va y visita diferentes lugares pues va por tratar por, por tratar de entender digamos el comportamiento humano la cultura etcétera no entonces tal vez no iba a tener o iba a ser carente de esta otra característica que la gente buscaba entonces pues perdía un poco el sector eh, humano no era como que tan social entonces mucha gente decía bueno a mí me gustaría quedarme en ese hotel o no porque pues tampoco como que hay mucho, mucho todo es como que muy digital entonces a la gente a algunas personas pues, sí les gusta a otras no entonces es como que de opiniones no pero eh, bueno yo creo que la digitalización de alguna manera pues está está bien este por lo menos se ve que la que le están como que probando y viendo en qué lugares como que si sí funcionan en qué lugares no eh, ustedes qué opinan se quedarían en este en este hotel de ahí de Alibaba este o piensan que les les gustaría más quedarse en un como que hotel tipo tradicional en donde te den los buenos días buenas noches check in check out welcome very much etcétera porque ahí también lo hacen pero es un robot pues no sé ¿a ustedes les gustaría quedarse ahí sí. 移动感动并开启 当你走出房间,电梯早已就位, 想要多一點體貼 沉浸室全息互动大瓶 等下一次星期展示在你的明天 you